En la subasta electrónica, las empresas y personas naturales podrán competir en las convocatorias estatales publicadas en el SICOES, presentando sus ofertas económicas, todo en tiempo real. Solo debes estar inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado RUPE. Desde tu cuenta RUPE, identifica la convocatoria en la que quieres participar. Presenta tu propuesta electrónica a través del sistema. Nadie podrá ver tu propuesta hasta la apertura. En la fecha y hora programada para la subasta, debes competir con otros proveedores, mejorando tu precio de manera responsable. El semáforo te indicará si vas ganando o perdiendo. Recuerda que si tu propuesta es la más baja, ganas la subasta y si cumples las condiciones, serás adjudicado. Al terminar la subasta, todos los precios ofertados y participantes serán públicos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas